Y ya tenemos al teléfono de Asunción. Asunción. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Asunción Villaverde forma parte de la Junta Directiva de Europa Laica y también de, de la Coordinadora Estatal Recuperando y es coordinadora de, de Alicante Laica. ¿Oímos tu sección, El Renglón Torcido? Adelante. Venga. Estamos asistiendo estos días al debate de investidura más complicado de los últimos años. Según parece, no hay forma de entenderse entre los grupos de izquierdas para formar gobierno. Pero en algo sí se han puesto de acuerdo, en obviar el asunto religioso. Si se habla de subir los impuestos, ni se nombra cobrar el IVI a la Iglesia Católica. Si se habla de una ley de eutanasia, uno de los escollos para que se apruebe es la religión, si hablamos de una ley de igualdad entre hombres y mujeres, también tropezamos con la mentalidad patriarcal que proviene de las Sagradas Escrituras. Y ya no digamos cuando hablamos de los derechos de las personas LGTBI. Ahí sí que encontramos la oposición frontal y homófoba de los obispos. Sánchez quiso sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero tropezó con el abad fascista benedictino. También el SOE dijo hace un año que publicaría el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, pero aún estamos esperando. Y yo me pregunto, ¿por qué motivo, si la Iglesia Católica tiene tanto peso en las decisiones de Estado, no se ha nombrado el concordato ni la laicidad en el Congreso de los Diputados? Pues muy buena pregunta, Puede pues sí. poder respondértela o, o qué? Pues ha pasado desapercibida, yo creo que porque a la iglesia le interesa pasar desapercibida claro, en estos momentos claro, La invisibilidad es lo que a ellos le que no se hable de nosotros, que siga todo como está, claro eh, Tienen claro. poder incluso para eso Claro, y hoy es 25, 20, 25 de julio, Santiago Matamoros Exactamente. Sí, sí. Que es quien triunfó y sigue triunfando aquí en este puñetero país. Desde luego. Eh, Hay otro invisible más que también me gustaría comentar, que es el jefe del Estado. Que mientras el martes fue el primer de, de debate de investidura, él estaba por la mañana asistiendo al funeral del cardenal, eh, de un cardenal que murió, ha muerto con 93 años sí, y este, que estepa. oficiaba. Exactamente, sí, Estepa. Y que oficiaba la misa el arzobispo castrense en la Catedral de las Fuerzas Armadas, a la que asistieron 30 cardenales, no sé, 60 capellanes, creo. También estuvo presente... El, eh, los jefes de estado mayor de los tres ejércitos porque no nos olvidemos que Felipe VI es no solo jefe del estado es también capitán general de todos los ejércitos claro. Oye, y bueno, tú que tú te presentaste en las últimas elecciones de, por, por Podemos en, sí. al, al Senado, <risa> Senado. ¿Qué puedes... opina? ¿Opina si te parece sobre, ah, no, sobre no, no, no, no, la investidura no. y sobre las presunta negociación, en fin, tú sabes. Bueno, yo estoy tristísima, la verdad, estoy tristísima y abatida porque a mí me parece que el SOE se ha comportado como unos trileros. ¿eh? Han estado esperando hasta el último momento, queriendo hacer una jugada magistral, esperando hasta las últimas 24 horas para presentar unas, unas opciones que llevaban dato eh, escondido, porque las, los equipos de de Podemos tenían que ponerse 24 horas a estudiar la letra pequeña de lo que les estaban ofreciendo, que en definitiva no era nada. Eso lo ha explicado muy bien Ione Belarra en, en la televisión que le he visto y, era, y pensaba lo mismo que estaba pensando yo, que han hecho un regalo con un envoltorio muy bonito, un paquete precioso con un lazo muy grande, pero que cuando lo abres no hay nada porque está vacío. Y eso es lo que ha ofrecido el PSOE. A mí me parece que el PSOE desde luego no es de fiar y... Y bueno, es muy triste lo que ha pasado, ¿eh? Yo eh, optaba... Mi, mi, mi opción personal, y creo que era la de Podemos, era la de poder formar gobierno de coalición. Pero claro, no cuando se están riendo de ti, te están... Eh, pues, menospreciando, ¿eh? Claro, y el caso es que la batalla mediática, <risa> ya sabemos quién la va a ganar, pero bueno... Pues sí, hacer. van a salir en, en trompa, no solamente en los debates televisivos, sino en todos los periódicos, porque tienen toda la prensa, a culpabilizar a, a Pablo Iglesias ya Podemos. Pero Pablo Iglesias ha hecho algo que no habría hecho ningún otro líder político, que es dar un paso atrás. Mm. Que eh, En fin, a mí me parece de una grandeza moral lo que, lo que hizo para no ser el escollo, y ni siquiera eso se ha valorado, se le va a seguir culpando igualmente.